Está con nosotros, con nosotras, Daniela Palmieri, que es licenciada y profesora en psicopedagogía, vicedirectora del nivel secundario del Colegio San Buenaventura. Buenas Hola, tal. bienvenida. ¿Cómo Muchas estás, gracias. Dani? Muy bien. Todos tenemos la inteligencia para poder estudiar eso que queremos, ¿no? O que tenemos la posibilidad de estudiar, solamente que a veces nos autolimitamos. Todos tenemos, nacemos con capacidades, ¿sí? ¿sí? Y la vida nos va dando oportunidades eh, o no para poder desarrollar esas capacidades esos talentos que traemos. Uh -huh. eh, con respecto a lo que ustedes decían, eh, es muy interesante esto de los mandatos sociales, Uy, que determinan eh, y a veces determinan y condicionan las dos cosas, eh, la elección que, que toman muchas personas jóvenes de 17, 18 años, eh, que terminan decidiendo en base a creencias eh, y mandatos de las familias. Uh -huh. A estudiar determinada cuestión o a no estudiar, porque no estudiar. hay quienes aprendieron que se terminaba la secundaria y se salía a trabajar. Exacto, por eso es importante también eh, el recorrido que hace la persona a lo largo de su vida, el sistema escolar, quién te acompaña, esas personas vitaminas que vas cruzando en la vida, que te van dando señales eh, con las cuales te identificas okay. eh, y se puede desarrollar eso que a vos te gusta, te apasiona, porque en esto no tiene que ver solo la capacidad eh, que tenemos, sino tiene que ver eh, el interés que le ponemos, esa pasión por lo que uh -huh. nos gusta, muchas veces podemos tener la capacidad pero no va de la mano con el interés. Y somos todos distintos, ¿no? A lo somos mejor todos uno distintos. se puede destacar un montón en matemáticas, otros en el arte, otros en ciencias naturales. Eso depende de la personalidad de uno. Estuve leyendo ahí los links que, que mandaste, y muy interesante lo que decía, creo que era un médico, que está en la parte de la neurociencia, no esto tan, tan que se está escuchando últimamente, que decía que un chico de base ya entre los 5 o 6 años empieza a leer, a escribir. Y él te hablaba de la parte madurativa, ¿no? De que ese nene empieza a leer y a escribir, pero no entiende lo que está haciendo. Si le damos un poquito más de tiempo, ya siete años, el chico va a disfrutar lo que está haciendo. ¿Cómo si empezamos a correr patrones puede cambiar la historia de cada uno. Sí, Dani, eso que mencionabas es súper importante uh -huh. porque las neurociencias nos vienen a, a dar una, una realidad muy importante, eh, sobre todo para el aprendizaje y para los docentes, los que enseñamos, y estamos a, a cargo de, de la, y la responsabilidad de que la calidad educativa sea cada vez mejor. Eh, y con respecto a eso, habla... Eh, justamente lo, lo voy a hacer hincapié porque dice que eh, madurativamente eh, un chico puede estar a los cinco años o a los siete años uh -huh. listo para aprender a escribir. A los siete años es el estándar, a los cinco lo puede lograr, uh -huh. pero el sentido, el significado quizás no lo encuentra. Claro. ¿Por qué? Porque dice que mientras más el aprendizaje va a tener su sentido, cuando eso sea. Un equilibrio, una ecuación, ¿sí? Eh, entonces el interés, el gusto, el placer por aprender se va a dar realmente a los siete años posiblemente. Bueno, y, y hablando de la neurociencia también, me quedo un poquito en esto, viste que también decimos, nos decimos a uno mismo, ¿por qué no soy tan bueno en esto? ¿Y por qué mi compañero al lado ¿Y si eso? En, en, ¿En qué va? Eh, vos dijiste recién que somos todos seres distintos. Sí. Y si acá hacemos un test de aprendizaje, no, seguramente todos eh, nos sale un resultado distinto. sí uh -huh. eh, Tanto con los estilos de aprendizaje como en las inteligencias múltiples, eh, que es una teoría de inteligencias múltiples en donde eh, todos tenemos distintas capacidades. Eh, son, son las capacidades como, por ejemplo, la lógica matemática, la lengua, eh, la espacial, la inteligencia emocional, que es muy importante, que se subdivide en la intrapersonal conocimiento de mí mismo y en la interpersonal cuánto conozco a los demás y en mi entorno. Eso es importantísimo, ¿por qué? Porque a la hora de planificar una clase, a la hora de estar en un aula, yo voy a tener una diversidad de estudiantes. Entonces voy a tener que pensar que lo que yo traigo para diseñar o diseñado y pensado tiene que realmente eh, tener un objetivo de enseñanza para todos. ¿Sí? Porque posiblemente no todos van a solamente registrar el modo visual, el modo auditivo, el modo kinestésico, por ejemplo, que es el del movimiento. A claro. veces uno tiene la sensación de que no hay tanta planificación en ese sentido. ¿Estamos errados eh, eh, en la mirada? Sí, las clases se planifican, los docentes planifican sus clases. Eh, creo que la realidad muchas veces supera ese plan que está escrito y ese plan tiene que tener más flexibilidad eh, uh -huh. El plan tiene que estar... ¿Cómo sería bien... esto de que la realidad eh, supera el plan escrito? Y porque la realidad es muy cambiante y evoluciona constantemente. O sea, los chicos que teníamos en una prepandemia eh, no son los mismos que estaban en la pandemia y no son los mismos que están después de la pandemia. Eh, y aún después de este año puedo decir que existe otro tipo de chico, eh, luego de esa semipresencialidad que vivimos en el 2021. Entonces, esta realidad es tan cambiante que eh, los docentes tenemos que acomodarnos y adaptarnos a esa realidad que cambia. Y los docentes también, aparte, van siendo gente más joven que van teniendo otra forma de estudiar, ¿no? Y otra forma de elegir enseñar a los chicos. Hay un argentino que salió, uno de los mejores alumnos, de, de, de los 10 mejores alumnos del mundo, que él decía: A mí no me gusta estudiar, me gusta aprender. ¿Cuántos? Les debe hacer ruido esa frase que estoy diciendo ahora, porque en mi época yo estudiaba, siento que no aprendía. Estudiaba de memoria, eh, no tengo tantos conceptos, digamos, de chiquita. Bien, eh, uno de, eh, de los aportes de la neurociencia es justamente esto. Eh, ¿Qué importancia tiene el cuerpo cuando explora en el espacio? ¿Qué importancia tiene la emoción que emociona ese cuerpo que explora en el espacio? Uh -huh. Entonces, mientras yo más me mueva, más me conecte con los sentidos, más perciba dentro de un aula distintos tipos de conocimiento, mayor aprendizaje voy a tener. Lo que más se recuerda es lo que emociona. Entonces, si no hay emoción, el aprendizaje va a quedar nulo uh -huh. o va a quedar en el olvido, lo cual es peor. En esto bueno. que estamos hablando de que todos somos diferentes y que eh, el sistema debería adaptarse o mirar, dar una mirada sobre cada uno de, de quienes están ahí dispuestos a aprender, es como que cuesta encuadrar la calificación numérica porque ¿cómo califico de la misma manera a seres que son diferentes entre sí? Sí, existe un sistema que nos obliga a poner una nota. Eh, acá en Mendoza existe un sistema que nos sí, obliga sí, a poner sí. una nota y colocar una nota, eh, lo cual, bueno, de alguna manera tiene que existir porque es eh, la forma en la que aprobás o desaprobás, acreditas o no acreditas, sí. sí. Eh, pero de la mano de eso eh, no tanto en la nota, sí en el proceso creo que tiene que estar el, el, el, el digamos la magia del aprender uh -huh. eh, uh -huh. yo también les comentaba este que había un texto de una chica que dice yo no soy un 7 y claramente ella representaba que tenía muchísimo talento para dibujar pero ella creía que no era capaz de hacer absolutamente nada porque toda la, la, la escolaridad le habían dicho claro. que se la pasaba dibujando así uh -huh. como si eso estuviera desprestigiado hoy es una talentosa diseñadora de dibujos animados, en donde, bueno, se puede ver claramente que eh, la escuela apaga, eh, sin querer quizás apaga estos talentos que traen los jóvenes, los niños, sí, Te, los te lo preguntaba por esto, ¿no?, de que se califica a todos de la misma manera. Quizás es necesario que esté el sistema, pero lo que podríamos hacer es quitarle peso, los padres, eh, eh, y la, libreta, formamos la, la la la comunidad educativa, ¿no? No, te los docentes. docentes. ¿Podría hacer sí, claro. eso, quitarle un poco de peso que quede mejores resultados? Sí, más que el peso creo que habría que ver el formato, la forma en la que se califica. Quizás pueda ser una forma cualitativa en donde deje de entrever un informe y no solamente una nota numérica. Y no estudiar para donde... sacarnos un 10 tampoco y estudiar porque... Y dejar de poner no. el foco en que aprobar y sacarme la nota de aprobado de, de 7 a 10 es realmente lo que quiero, porque yo, entonces ahí estamos mal, porque lo que queremos es aprender. Uh -huh. Pero si yo voy a aprobar, ahí está justamente lo que yo les decía más temprano, o sea, ¿aprendo para aprobar o aprendo para conocer, para hacer?